Bueno, hola chicos, eh, vamos a estudiar la articulación del codo. ¿De acuerdo? Será la primera articulación que estudiamos con un poco más de, de detalle. Antes de nada, de comentar que la articulación del codo, como ya sabemos ahora, es una articulación sinovial de tipo bisagra. ¿vale? Nos va van a conformar tres huesos, que va a ser el húmero, ¿vale? va a ser el radio y también la ulna o el cúbito. Eh, antes de comenzar con un, poco más de detalle, un poquito más de detalle esta articulación, vamos a aproximarnos un poquito, a hacer un recuerdo anatómico de, del húmero, ¿vale? Entonces, eh, sabemos que su parte distal, si recordamos esas clases que hemos hecho eh, en, el, en lo que es la parte distal del húmero, nos íbamos a encontrar eh, con dos zonas, ¿de acuerdo? Una que se denominaba capítulo o cóndilo ¿vale? y otra que se, se llamaba troclea. El capítulo en el trocle, o el capítulo, va a articular con la cabeza del radio, ¿de acuerdo? Y la troclea me va a articular, ¿de acuerdo? Con la escotadura troclear del cúbito, ¿vale? O lo que se denomina cavidad sigmoidea mayor. También tenemos que recordar, y es importante eh, señalar que los únicos movimientos, al ser una articulación sinovial, ¿vale? Es una articulación móvil, eh, los movimientos que puede hacer esta articulación, pues va a ser extensión y flexión, ¿de acuerdo? Extensión y flexión. Este movimiento de pronación y supinación, ¿de acuerdo? El codo no la hace, eso que quede claro, simplemente puede hacer uniaxial, extensión, extensión y flexión. Perfecto. Pues una vez que tenemos ya, eh, hemos entrado, eh, bueno, una vez que hemos visto estos, estos conceptos, vamos a, eh, a tener ese acercamiento anatómico de la articulación del codo, ¿vale? Eh, va a estar, por tanto, compuesto por dos ligamentos colaterales, ¿vale? Tenemos aquí dos ligamentos colaterales, aquí, ¿vale? Este sería un ligamento colateral, y aquí tenemos otro ligamento colateral. ¿vale? Este es el ligamento colateral ¿vale? radial, fijaros. ¿vale? Y este es el ligamento colateral unar. Fijaros, los dos son ligamentos colaterales. ¿vale? Colaterales. Lo que pasa que este, como se une aquí al radio, hablamos de radial. Este como une los dos huesos une al bueno, eh, cúbito, es el ulnar. El ligamento colateral radial, tenemos que va a ser lateral, ¿de acuerdo? Tiene en su vista es lateral, mientras que el ligamento colateral ulnar va a ser medial. Tenemos, lo encontramos en posición medial, ¿vale? Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Bien. Simplemente eh, dos cosas de estos ligamentos. Eh, el ligamento colateral radial va a nacer ¿dónde, dónde? en el epicóndilo lateral ¿vale? y eh, se va a insertar, tiene forma triangular, y su base ¿vale? se va a insertar en el ligamento anular. El ligamento medial, por el contrario, va a nacer... En la epitróclea. epitróclea. Pero va a tener, sin embargo, varias bandas. Tiene lo que es una banda anterior. Banda anterior. Tiene una banda posterior. ¿vale? Y tiene lo que es una banda oblicua. Oblicua. Perfecto. ¿Dónde se inserta la, la, banda, la banda anterior? Bueno, pues la banda anterior se va a insertar en el proceso coronoides. Ya lo pongo aquí, coronoides. ¿sí? Mientras que la banda posterior se va a, a, a, a insertar en la cara medial del olecrano, ¿vale? Bien, olecrano. Perfecto. La banda oblicua lo que va a hacer es unir los dos... Las dos bandas. ¿Vale? Y este es el ligamento colateral. ¿Qué más podemos encontrarnos en la articulación del codo, además de, esos dos, de estos dos ligamentos? Bueno, pues podemos encontrar otro ligamento más, que es el ligamento anular, que también es importante. ¿Vale? Este ligamento anular cubre la cabeza del, del, del radio... ¿De acuerdo? Y lo que va a hacer es fijar el radio a esa posición, favoreciendo nuestro movimiento después de supinación y pronación del antebrazo, ¿vale? Pero lo importante es que este ligamento que ponemos aquí, que le vamos a llamar ligamento anular, ligamento anular, ¿vale? Lo que es, fija el radio a su posición, ¿vale? También tenemos que eh, señalar que en la articulación del... del del codo nos vamos a encontrar con una cápsula articular, ¿vale? En esta figura se ve perfectamente. Esta es la cápsula articular, donde vamos a poder pues, visualizar nosotros lo que es la cavidad articular, que será es aquí. Esta es la cavidad articular, que está llena de líquido sinovial. Nos vamos a encontrar con una membrana fibrosa, ¿vale? Aquí tendríamos la membrana fibrosa. ¿vale? Membrana fibrosa. Esa sería toda la membrana fibrosa. Y luego después también nos vamos a encontrar con, que con la membrana sinovial. La membrana sinovial, no se ve muy allá. Vamos a ver si encuentro otro color por aquí, membrana sinovial, a ver si, perfecto, membrana sinovial, ¿vale? La membrana sinovial que estaría tapizando toda la membrana fibrosa. Eh, lo que sí hay que señalar es que además de eh, tapizar la membrana fibrosa, nos va a tapizar también las fosas del húmero, ¿de acuerdo? Va a tapizar las fosas del húmero. ¿Qué fosas son? Vale, son tres fosas que es la fosa eh, radial, ¿vale? fosa radial, la fosa coronoides y la fosa olecránea. ¿vale? ¿vale? Tapiza también esas tres fosas. Por último, por último, ¿qué vamos a ver? Por último lo que vamos a ver es eh, cómo se llaman todas esta, estas articulaciones, ¿vale? Después de ver que está compuesta por tres huesos, pues nos vamos a notar tres articulaciones, lo que se denomina la articulación húmero-unar, ¿vale? la articulación húmero-radial y la, la articulación radio -unar. La articulación húmero-unar, bueno, pues articula... Dios, esto no funciona ¿vale? articula, Articular va eh, a articular... Va a articular... Tenemos la troclea, vale, va articular la troclea, con quien con la cavidad sigmoidea mayor, ¿de acuerdo? Con lo que se le denomina la escotadura troclear, La articulación húmero radial, eh, lo que va, bueno, las superficies articulares va a ser es el capítulo, el capítulo del húmero, con quien con la fobia articular, ¿vale? Del radio. Bueno, es la cabeza articular del radio. Y la articulación radio lunar, pues, eh, va a articular la cabeza del radio, ¿de acuerdo? Con la cavidad, sí, como idea menor, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque se le dio también es radial. Bueno, pues, hasta aquí todo lo que hay sobre el codo. ¿no? Venga, nos vemos en clase. Hasta luego.